son y churas. son Aquí es su voz. ¿Qué cosa que tengo? Están los caros y las barritas. Miren, vamos a ver Espérate, es chocolate. ¿Qué es A ver, así. No, no, no, A ver nos hace daño tanto dulce. Vamos a comer mucho. Estamos haciendo Y ya me acabé el chocolate. Carlos <Risas> <S producer> yo nunca no he visto esa. Winnie's caramelo suave tano? de sabor. Mora. No, no, no, no, a... Sabor. Yo voy a. eso es tuya, fíjate corta mi. Esos son míos. ¿Esos son míos? Yo los compro Sí, los taquis, sí ¿Dónde van a comprar una cosa? Pues, no sé sí. Ahorita se va a acabar Estamos en... Estamos a las 3, ¿Ah, sí? Va en el minuto 3 En el 4 ya Ah, sí, es cierto? Van en el mismo ella también y yo también. ¿Qué dicen en los comentarios o no, no. Voy a probar este tipo. Así son. Miren, así son. Así son. ¿Sí? casi. Pero son se marquican, sí, se marquican o muchísimos casi. Pero sí se comen, pero los chicles no se comen. ¿No hay canos? ¿Qué sí. ves? Está hasta. los callo Este video porque está complicado Que nunca hemos probado muchas cosas así. ¿Tú, ¿Te sientes otra vez? ¿Tú, Ahorita le dije. Ahorita le deja a Sofía esa idea que tuve. que te dije, Sofía? A ver, Sofía. Le dije, para otros lancheritos, es que tenemos unos lancheritos, picantes, hay unos más picantes Este pro Eso la compró mi hermana. Es una llave. Se sí, llama llaves. La verdad se llaman Así se llaman A 20 de noviembre Yo voy a hacer más videos Mucho más recio Vamos a probar la ¿no? llavecita Llavesota? <risa> ya voy a probar esto. Sí me gusta mucho también, pero tiene mucho azúcar. ¿no? Sí. Si me ven oscura, si me ven muy cura, pues, es porque está ni sale el sol. Está muy nublado. No sé por qué. Está nublado. Daisy, miren. Daisy, Daisy. Ahí viene. Sí. Mira. ¿No te ves? Daisy. Daisy. Daisy. Ya. No, no se ve. Vaya. ¡Ay, Daisy, sí se vio! ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura de wow wow, Hermosura. ¡Hola, hermosuras! ¡Ay, hermosura! Sí. Lo compramos con ella, ¿no? ¿no es cierto? <risa> es que ese es un perro pibul. Pibul, pipul, ¿cómo se llama? Pibul, ¿Pul? Y vamos a probar ahora las barritas. A ver, enséñalas. son rojas, la etiqueta. Y, y también es roja las, las de estas barritas porque son de fresa. Barritas de fresa. Nada más uno, dos, una para mí y otra para ti. Estas se acaban rápido, ¿no? Eso sí se acaban rápido. No vamos sí a no, Porque se hacen pura doronas estas. sí son igual. Está bien color. otra no vez comiendo A máquinas a hacer para hacer el señor Barbie. Nosotros una vez intentamos hacer algo. Acuérdate, intentamos hacer como un destaque Hombre rápido. ¿Algo así así? Vamos a traer un poco de agua porque vamos a comer picante. Mucha la panza por canta, ¿de qué es eso que? ¿Qué me ¿Y ¿Estás, pre estás preparada para probar lo picante? Más picante del mundo. Sí. Tres. Yo le doy a los tanques un 10. Es un 10, de 10, 9 pico, malo. ¡Volví vos! A ver, yo ya aquí. Se ve ahí en Caguán. Y ahora ya llegó el tercero. ¿Has dos chetos con queso? chile? Sí. Yo cuando me enchila algo Yo siempre sudo bien algo. Este vídeo ya casi se acabó, ¿qué Ya se acabó. Yo a los taques les no doy 10. Y a lo subo pues, 8 o 9 y el chocolate Carlos los quinto pues un 10 porque me gusta y a la llavecita un 5 y Las barlita un 10 porque me gusta mucho y pues ¿cuántos doy? de este video y si fue así, bye si quieren más videos así, parte 2 comenta bye